Estamos en el pabellón Diseño Colombia en Expo Artesanías 2018, este es un programa que busca eh, que el mundo artesanal, el mundo del diseño contemporáneo colombiano se unan, haya una sinergia entre los dos, construyamos productos que mantengan la identidad del artesano, la identidad del diseñador, buscando nuevos mercados más contemporáneos, más modernos, nacionales e internacionales. Aquí en el pabellón 5 van a encontrar todo tipo de productos con casi todas las materias primas que podemos trabajar nosotros en Colombia. Tenemos cerca de 80 tipos de fibras naturales que se están trabajando, trabajos en madera, en cerámica. Los esperamos acá en Artesanías 2018 en el pabellón 5 en Diseño Colombia van a encontrar un sinnúmero de productos que seguro van a encontrar lo que están buscando para el regalo de Navidad.